El otro día me hice... me hice inventor, che. Eh, así que saqué los cajones, viste, martillos, cables, con los que tenía. inventé una máquina que transporta el pis. Me da mucha paja ir al baño, viste. Estuve usando pañales hace mucho. Entonces, bueno, ahí puse un poco de maña, viste. Nada, ah, es un tornillo, un poco de cinta, un tijeretazo. El pis se le transporta de la vejiga al, al inodoro. Y bueno, todo invento tiene un periodo de ajuste, viste. Al principio estaba retorciéndome de dolor. Porque me parece que aparte de transportar pis me sacó un órgano, algo me sacó. Con eso yo me llené de guita. Ya está. Eh, después inventé una máquina que la cama la pone vertical. Por dos horas no se vuelve a poner horizontal. Entonces te tenés que parar y hacer las cosas. Y lo veo a mi gato que estaba muy loco, viste. Estaba muy. le agarraban unos ataques. Y un amigo me dice. pasa que los gatos. Eh, se dice que los gatos ven fantasmas. No, le digo, nunca lo castré porque no lo quiero castrar y está loco, este gato está, está chapa. Y me dijo, no, me seguí diciendo a fantasmas, fantasma. Le Digo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a inventar una máquina que compruebe, que muestre que en la casa no hay fantasmas. Así que me mandé, ¿viste? No Fue un poco más complicado, tenía, estuve que comprar átomos divididos en la ferretería, fue terrible. Yo llamo a mi amigo y le digo, mira, prendo la máquina y tenía toda la casa llena de fantasmas. Y yo tenía una bronca porque mi amigo no, no me paraba de joder. Se sacaba fotos, me decía, eh, eh, eh, viste, eh, se chocaba a los cinco con el gato, el gato me miraba como loco, te lo estoy queriendo decir hace siete meses. Eh, me pongo a hablar con uno y le digo, no te puedo creer, chabón, hay vida después de la muerte. Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué se siente? No mucho. Como que te morís y te quedas un rato acá. Estás ahí como en, en la demora. Y después te. Después te vas, desapareces. Pero no sabemos bien qué hay que hacer. Como que es muy aleatorio. Hay unos que no hacen una chota y desaparecen, otros que hicieron todo y están todavía acá, Luis acá a la vuelta. Ya está, le pidió perdón a todos los hijos, viste, bueno, está todavía acá. Esto por contacto, como en todos lados, viste. Y ahí me tocan el timbre. Voy a atender. ¿Qué tal? Mira, te hablo de la asociación de los científicos. Eh, nada, estamos con los muchachos, nos enteramos de tu invento. La verdad que esto que vos descubrís ahora es un avance que nos viene en el peor momento ¿viste? porque estábamos por sacar una serie de charlas, videos armamos una tocata con una banda como no existen los fantasmas y la gente que cree en eso son real viste? y no, me caen a la casa el grupo el grupo que estaba, no sé, en contra de los científicos todo el mambo espiritual que querían que la máquina salga a la luz, viste? cayeron a una batalla vos decís los científicos vienen con los últimos láseres. Re cabeza, cayeron con palos y hacha los chabones, se empezaron a dar, pero a recagar a trompada uno contra el otro, yo estaba y me rompieron un vaso, y ahí se fueron al carajo. Se fueron al carajo, no lo podía frenar, entonces agarro así entre lo que tengo e inventé otra máquina para demostrar que las cosas tienen sentimiento, ¿viste? Entonces le mostré y le dije, mire lo que hicieron, te, te medía que el vaso estaba llorando de dolor porque lo habían desmembrado, y de pedo los amigué, ¿por qué? Porque. O sea, a los espirituales les encanta porque el sillón tiene los chakras y a los científicos le chupa un huevo porque igual pueden sacar la conferencia de los fantasmas, viste? Y, y lo sacamos. Esa máquina sí fue un boom. Qué, qué mal, qué cagada nos mandamos porque se trató al principio de empezar a considerarlos, e incorporarlos y tratar de que todo esté bien pero no se podía estar. Bicicleta, si pesabas más de 50 kilos sufría con el peso de la gente. Entonces la gente se siente gordita y si ibas por la calle, si te querías hacer el boludo, la policía te paraba con una balanza. Saca la bicicleta. No podés abrir una lata de berbeja porque la estás desmembrando. No podés cortar una cebolla. La cebolla, obvio, pero el cuchillo también porque es como que te refieres a vos cebolla en los ojos, ¿viste? Entonces cuchillo, ah, te ibas a hacer un té el saquito te decía, loco, ¿por qué no le tiras a volviendo a tu vieja? Bueno, loco, era todo, ¿viste? Excepto... El cepillo de dientes, que por alguna razón les encanta que los refriegues y, y más, pedían que los hagas más mierda, son medio osados y ellos les encantaba Pero después, era todo para quilombo, viste eh, Entonces todo empezó como a, a descarrilar y dijimos, un momento Che, esto es un avance de la ciencia que no está piola, no está bueno Nos pasamos de largo para adelante, así que vayamos para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Tuvimos que romper todas las máquinas de la mierda esto no se le cuenta nada a la generación que viene, nosotros nos la bancamos, y ahora está bien, podemos, eh, vamos a seguir, viste, unos se hace mate, en bici, y ahora es como, acá no pasó nada.